¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este, su podcast favorito, La Voz del Pueblo MX. Eh, miren a Néstor, ¿cómo está Gozándola en la playita, ¿eh? ¿qué tal? ¿Cómo está ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Hola, ¿qué tal? Francesco, muy buen momento del día. A las personas que estén viendo este video, a ti muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy, viernes 18... De marzo, día de la expropiación petrolera. Bendito sea Dios y bendito sea el Tata Lázaro Cárdenas, que nos ha dado esta libertad energética en la que podemos disfrutar de gasolina de más de 22 pesos. Así es, tenemos una independencia absoluta de los petróleos y del imperialismo, y nuestra gasolina cuesta de 22 pesos en adelante. Cállate, ¿no? magnífica, pues magnífica. Este, todo esto va a mejorar. No sé cuándo, pero ahí la llevamos. Así es, estamos ya aquí disfrutando las hermosas playas del Caribe Mexicano desde la ciudad de Cancún y el día de hoy vamos a preparar un programa que viene algo motivador, queremos darles fuerza, queremos darles que, que, que sientan en las tripas esta furia por pues cambiar algún estilo de vida o o por lo menos entender más o menos qué es lo que se necesita para buscar un estilo de vida distinto al que hemos llevado y distinto al que desde cierto punto de vista venimos como heredando y venimos arrastrando desde generaciones y generaciones porque si sí, dar el paso es muy muy complicado pero vamos a verlo en, las siguientes, este, en los siguientes minutos y creo que me extiendo mucho con los saludos por lo regular pero vamos a comenzar esta semana este episodio muy bien Néstor, por ahí me pidieron saludos a toda la banda de la Universidad Tecnológica Qué bueno que nos están viendo amigos, a ti Paco por ahí saludos, Qué bueno que estás cayéndole a los videos Sergio Olvera también nos sigue desde hace un rato y ahorita está poniéndose al día con los videos que se ha perdido porque andaba en un curso allá el, el compa el compa Sergio bueno pues muy bien amigos el programa va de lo siguiente Voy a dar una respuesta que tal vez muchos eh, estén buscando de mi parte, porque dirán, ¿Este tipo es rico? ¿Por qué gasta su dinero en cochinadas para niños, no? Los juguetes. Realmente gran parte de este inventario que ven aquí es parte de mi emprendimiento que ya tengo hace unos cinco años en una tienda de Mercado Libre en donde vendo principalmente este tipo de coleccionables. Eh, primero empecé con puros Star Wars, luego bajé a Marvel Legends y ahorita estoy con DC Multiverse y también algunos de Hot Wheels, como ven ahí. Entonces realmente parte de decoración y parte de mi stock está publicado aquí para que si se les ofrece algo visiten ahí. El comercial aparte, ¿no? En mi tienda de Mercado Libre. Y de esto va el programa. Ustedes emprenden o aguantan en el lugar de trabajo que se encuentran. A lo mejor no están a gusto, a lo mejor no les alcanza el dinero. A lo mejor eh, tienen la inquietud del gusanito de invertir en algo de, que les pueda reeditar algún ingreso extra en el gasto de la familia. Pues el día de hoy de eso va este programa. Eh, bueno, aparte yo también intenté malamente emprender una empresa de tecnología cuando empezó la pandemia, poquitos meses antes. Y pues lamentablemente pues, es, eh, quedó como en pausa. Y este, lo que sí me tengo que poner al día son con los temas del SAT, porque sí la conformé en una empresa gratis. Bueno, ya les contaremos más adelante cómo se hace todo ese proceso, pero eh, vamos primero acá con el testimonio del buen Néstor. Tú, Néstor, eres un emprendedor disidente o realmente eh, siempre has eh, pretendido mejor aguantar a una comodidad de un ingreso fijo dentro de un trabajo que te estipula tus ocho horas de rigor al día. Cuéntanos. Realmente, eh, hablando así personalmente, pues siempre tengo la cosquilla de, vato, si sí, no me gusta lo que programo, no me gusta esto, no me gusta el otro, me, me muevo, emprendo, busco qué hacer, busco otras páginas, está el canal de YouTube que tiene una monetización modesta pues afortunadamente da para sus cositas, sus audiponitos, sus foquitos, todo ese tipo de cosas, el canal puede en ese momento pues, dar como el jalón, ¿no? ¿Y que falta para las tortillas? ¡Ahí está el canal! Órale, jálate! Entonces, yo estaba como al principio de mi vida laboral, por ahí de los años 98, 99, 2000, estaba yo en una visión más enfocada hacia comercializar que hacia el entendimiento de ofrecer el trabajo laboral. Recordemos que tengo una anécdota en la que estuve muchos años en la pirámide del 97 y medio hasta el 2001 más o menos y en ese en esa experiencia aprendí la parte del intercambio de no tanto como de la fuerza laboral como lo habíamos hablado en el episodio del de cómo encontrar empleo o en el sueño mexicano sino más o menos como en el intercambio por comisiones y por vender cosas y por vender cosas muchas veces se gana más que creando o que inventando o que ofreciendo la fuerza laboral y entonces ahí es donde este proceso pues surge en mi mente que tengo que tener un poquito más o sea que no nos podemos quedar así y es algo que muchas veces a todos los cuates que conozco a todas las personas que les digo pues no te gustaría un poquito más no te gustaría esto no te gustaría el otro y pues tú estás en un empleo que no sé qué sí o sea si sí estoy en un empleo si sí tengo un empleo oficial el cual si pues, sí, lo, lo llevo a cabo etcétera etcétera sin embargo hay muchas barreras, ¿no? Que aumentame el salario, que dame tiempo, que dame... Que, o sea, y mediante las reglas que te pone el empleo... Pues no puedes llegar a esas cosas y es muy complicado estar buscando. Y qué es lo que luego les digo así de... Bueno, no te frustres porque si no vas a hacer mal el trabajo y no lo vas a hacer bien. Ponte tu propia camiseta para hacer el trabajo para ti mismo. Entonces de ahí es donde surge esta como cosquillita. Y si hago otra cosa... Y si me pongo a ver qué otra cosa vendo, y esto yo, yo recuerdo que eh, surge porque allá por los años 90, mucho antes, de, mucho en mis, primeras, en mis primeras como de dónde se consigue el dinero en la mente, pues yo mi abuelo me decía que siempre había que buscar qué vender. Y mi abuelo en una especie de protoemprendimiento En su trabajo en el tianguis Pues lo que hacía era explicarme Voy y compro un pantalón Y este pantalón me cuesta 100 pesos Pero mi trabajo por ir eh, Le estoy cobrando 20 Y así este pantalón de comprarlo en 100 pesos Y todo el trabajo Termino vendiéndolo en 300 pesos Y me gano 200 pesos de dinero para mí Ah, perfecto ¿no? Entonces dices Ah, pues está mejor ganar, es, ganar dinero de esta forma Que esperar 15 días a que te caiga el salario, ¿no? Y además te queda tiempo para poder ver esta cosa. Entonces, desde el punto de vista superficial, el emprendimiento podría ser como que la espumita, como el, ¡ay, qué bonito se ve! no! Ya hizo, ya se hizo de esto, ya se hizo del otro, ya. Pero desde cero es muy, muy gastante, ¿cómo se diría? Es muy desgastante, es mucho trabajo, es mucha... ...se hacen hasta memes de burla, ¿no? De soy, soy emprendedor y no tengo no sé qué... Pues no, para empezar hay que acomodar nuestros tiempos... ...y poder este, manejar las cosas... Ahora, ¿por qué, ¿por qué decimos resistir en un empleo? Porque sí, técnicamente lo que se hace es resistir... ...no falta, por ejemplo, los compañeros... ...ah, es que no me pagan lo suficiente, es que otra vez... ...y mira, ya llegó otra becaria... uy ya tenemos gerente nueva porque ya le gustó al jefe... ...o sea, todo ese tipo de conductas pues son otra cosa más que resistir porque no estás a gusto y buscas como estar eh, cambiando la forma de pensar, pero al final de cuentas te paras sin ganas, no estás motivado, el... Las actividades a lo mejor son repetitivas en una semana, estás haciendo tres veces lo mismo, es monótono, es aburrido, eh, no falta el factor humano, ¿no? Que el jefe que está arriba, que está diciendo ¡Ah, apúrate, que no sé qué, y sientes que te molesta, te, te cae mal y todo ese tipo de cosas, entonces dices bueno, ¿qué puedo hacer? Me espero, y resulta que si te esperas eh, a la quincena, pues estás como buscando otros, este, otras cosas ahí para solventar o para rellenar ese hueco emocional y gastas de más o no, no acomodas bien tus gastos y terminas eh, con carencias, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Ya que estás trabajando, pues dices, bueno, sigo resistiendo, tengo seguro, o sea, seguro médico, pues el IMSS, tengo el IMSS. Tengo a lo mejor la banda que a lo mejor tenga fondo de ahorro, pues tiene fondo de ahorro, tiene aguinaldo, tiene cosas así, cosas que del lado del emprendimiento en una primera etapa son muy complicadas, ¿por qué? Porque cuando estás empezando a emprender todos estos charlatanes que hemos visto en el mundo del emprendimiento, lo que no te dicen es que antes que la motivación, antes que las payasadas esas de párate a las 4 de la mañana, antes que las payasadas esas de vendí 20 edificios en un, ¿cómo están ahorita una bola de payasos ahí? Vendí 5 departamentos. Antes de todo eso. Rodri, vendí 5 departamentos. De... <ríe> sí. Antes de todo eso, necesitas colocarte como, como con contactos, ¿por qué? Porque si tú por ejemplo vas a hacer un emprendimiento de intercambio de productos por Como son por ejemplo los coleccionables que tienes ahí Pues necesitas colocarlos en Mercado Libre Y Mercado Libre a lo mejor digamos no tiene como una relación entre personas Sino es más como con sus políticas y con sus reglas de negocio y de 100 pesos, a lo mejor te descuentan 30 y el impuesto, y no sé qué, y, y se hace un montón de cosas, ¿no? Pero, si por ejemplo conocieras ahí a Matt Hunter, ¿no? Y tuvieras una pieza especial, de así, vato, yo creo que estarías haciendo una venta súper este, lucrativa a lo largo del mes, porque imagínate, a este cuate sí si dice, ah, sí es la pieza que estoy buscando, es el juguete, es el muñeco que yo quiero, exactamente, pero. Tuviste que hacer una chamba para llegar a esos contactos y sin esos contactos es complicadísimo dar un salto a un nivel siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos para dejar de resistir? Número uno, pues perderle el miedo a la inseguridad y a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos, o sea, imagínense que estamos en cero. Ya nos eh, corrieron del trabajo, renunciamos, lo que sea y estamos por hacer un emprendimiento de lo que ustedes quieran y resulta que el primer pago está pactado para el principios del mes de abril que ahorita que estamos en día 21 18 de marzo y el primer pago está pactado para el día 5 de abril, pero ustedes tienen su cuenta, tienen el dinero y saben que para el día 26 de marzo, sorpresa ya están en ceros, entonces en ese momento entra la incertidumbre, entra... ...le dicen ahí salir de la zona de confort... ...ese es el primer miedo que nos da, o sea... ...bien es cierto que cuando te da algo como mucha emoción... ...como mucha adrenalina, pues es como lo correcto... ...es como lo más emocionante hacia donde nos debemos de, de ir... ...pero aquí estamos hablando que hay carencias... ...vamos a pasar carencias y si tienes encima que el pago de la luz... ...que el pago del agua, que el internet, que el predial... ...todo ese tipo de cosas es una losa enorme... ...que la mayoría... Pues no queremos eh, soportar en nuestros hombros O sea, imagínate, te sales sin un presupuesto Te sales sin un plan Y espérate el pago hasta el 5 de abril Pues ya te generó intereses la tarjeta de crédito Que el internet te lo, des te lo desconectan Y empiezas a quedar sin elementos para seguir trabajando Para seguir operando Y si por ejemplo dices No, pues es que mi emprendimiento es en el área de tecnología Ah, bueno, a ver, opera sin electricidad Trabaja internet, computadora, todo lo que se necesite sin electricidad, porque la electricidad sorpresa te la van a cortar y los de la Comisión Federal no se esperan, esos no les importa, llegan y si tu fecha de corte es el 4 al 4 a las 3 de la tarde, ¡púmbale! ¡Adiós electricidad! Y entonces, ese tipo de cosas es por lo que muchas veces decimos hay que resistir, pero hay otro factor que no estamos considerando, muchas veces eh, como nuestros roles, nuestras habilidades de pensamiento no están enfocadas para que todos seamos emprendedores y todos seamos líderes, ¿no? Hay gente que es como muy pesada de su forma de ser, hay gente que es muy pragmática, muy cuadrada, no te da ni los buenos días y para hacer, eh, para buscar eh, empezar a hacer redes de contactos Tienes que ser medianamente carismático, caer bien, este, hablar con la gente Y Sonreza. por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo, sonrisa, ¿no? Ay, ¿no? Entonces yo les puedo poner el ejemplo personal, a mí me cae re gordo hablar con la, así de Ay, hola, ¿cómo estás? Buenos días Me, me, me paralizo, <risa> o sea, no, no sé y, y, y las personas que han tenido como el chance de hablar así que y que se, se sorprenden, ¿no? Y sacan mucho de onda, que ¿por qué no les contesto el cómo estás? pero es que esa es onda de, de mi forma de ser y, y, y si todos los perso todas las personas perdón, que quisieran como seguir otro camino no alcanzan como a entenderse primero a sí mismas, les va a costar mucho trabajo salir al mundo, a este mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque además de hacer las relaciones de esta forma, por ejemplo, pues ¿de qué otra forma? Están los famosos networking, ¿no? que es donde te juntas con otros emprendedores y tu tarjeta y este y el otro, y mira qué bonito. Entonces, tienes que, ir a hacer, tienes que ir a poner tu cara, tienes que ir a conseguir contactos, tienes que ir trayendo proyectos o trabajo, lo que vaya haciendo. Entonces, el proceso de dar el paso del, del empleo al emprendedor, o sea, el emprender es como de el, el inicio, pues, ese paso es prácticamente un abismo, y no todos lo sobrevivimos. Eh, yo les puedo contar una anécdota, por ahí del 2006, 2005, no, 2004, fue como mi, mi último empleo oficial dentro de una empresa, ¿no? estaba ahí, y yo dije, pues sí, me voy a aventar, voy a crear una... Fíjense bien, como ingeniero está difícil, ¿no? Para empezar, el nombre se me ocurrió así de comunicación y diseño, no sé, me... en comunicaciónweb.com.mx Entonces era una paginota de internet, la gente se le olvidaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí fue, fue eh, lucrativo esos primeros años, los primeros cuatro años fueron, pues, de vato. Esto es increíble, o sea, increíble. Estoy hablando de que había días... Que pusieran un salario mensual en dos, tres días Pero había días que no caía nada O sea, llegaba yo a cubrir mis gastos en un mes, en dos días Pero al siguiente mes no alcanzaba yo así como que a jalar y estirar Y búscale y etcétera, etcétera Pero conforme fui como avanzando fui, iba, yo, iba yo aprendiendo a superar todas esas cosas Y son cosas que ninguno de estos gurús, ninguno de estos... Mágicos, este coaches lo, lo, lo dicen y lo comentan. Tienes que aprender a ir poniendo pisito. O sea, si, si ganas este, 100 pesos, por ejemplo, esos 100 pesos apréndelos a dividir para que de esos 100 pesos a lo mejor tú cobres 40 y se siente feo que si estás trabajando por 100 solamente puedas gastar 40. ¿Por qué? Porque los otros 60 los tienes que canalizar impuestos, materia prima. Eh, insumos del producto que vas a vender Entonces si Ese tipo de cosas, si ese tipo de administración En una primera etapa No les gusta hacerlo No les gusta, no, no tienen como Planeado llevarlo a cabo Definitivamente dar el siguiente paso De empleo, porque como empleo Es muy cómodo, o sea, sí es muy Cómodo que ya está la chamba Si, si están en un área, por ejemplo Ya tienen un project manager, ya tienen un Scrum Master, ya tienen un Todo ese tipo de cosas que al final de la cadena ya solamente nos van diciendo qué hacer, y, y sí es muy cómodo, o sea, tienes tu trabajo, tienes hay quien lo hace con tickets, hay quien lo hace con correos electrónicos, o tiene su Excel de actividades, o tiene el famoso Project y todo ese tipo de cosas da mucha comodidad de ir chambeando, pero del otro lado, en el emprendimiento, no lo hay, lo tienes que hacer tú mismo, y eso de hacerlo uno mismo es primordial, uno tiene que ser obsesivo, tiene que ser este enfermizo del detalle del proyecto, del producto que se vaya a entregar. ¿Por qué? Porque si, si, si tú no lo entregas bien como te gustaría recibirlo, pues al cliente tampoco le va a gustar recibir un producto así. Entonces, ese tipo de detallitos muchas veces es cuando los gurús y los coaches dicen, delega. ¿Qué dice el pendejo? Es el Carlos Muñoz o los otros babosos. ¿No sabes sumar? Contrata a alguien que sepa sumar. ¿Sí, güey? ¿Y con qué le pagas? Mientras no tengas un flujo de efectivo, no tengas un flujo de, de dinero constante por proyectos o por servicios que estés dando, no puedes delegar, porque ni modo que le digas a la gente, oye, güey, tengo un proyecto bien chingón y vamos a trabajar y no sé qué, y no tienes dinero, ¿con qué, me vas a, ¿con qué le vas a pagar a una persona que va a poner su fuerza y va a poner su tiempo? Es, es muy complicado llevar esa parte, yo diría que los primeros seis meses de un emprendimiento son 100% solitario, cuando ya aprendiste a llevar tus gastos, ya aprendiste a hacer un colchoncito ya aprendiste a no estarte tronando los dedos a final de mes, el tercer mes, ya al siguiente mes ya tienes todo súper arrancado, ya están fluyendo los gastos, están fluyendo los proveedores, están fluyendo los ingresos. En ese momento dices, ah bueno, ahora sí si necesito delegar para el mes 4 o 5, necesito delegar primero y número uno a un contador. ¿Por qué? Porque si no delegas la parte de los impuestos y cómo lo vas a separar es algo muy complicado. A mí me pasó la primera factura de comunicaciónweb.com.mx. ¡Sorpresa! Se me fueron, eran creo que 10 mil pesos y cuando vi tuve que pagar 6 mil 200 de impuestos y me quedé con 4 mil pesos. Para... Y yo, ¿y ahora por qué? Porque, porque hice malas cosas, ¿no? Entonces, cuando aprendo a delegar cuando aprendo a hacer los cambios, pues doy un salto así de pum, vale. ay, qué bonito se ve, ¿no? Y ahora vamos a buscar la oficina y ahora vamos a, ¿qué más hacemos? Híjole, no, pues todo está basado en Linux y tenemos un servidor bien bonito y por eso hay un tatuaje de pingüino en este brazo, ¿no? Porque uh -huh. en esa etapa le agarré como mucho cariño a Linux y a, a Tux y a toda esta cosa, porque dije, no, pues es todo lo que estamos aquí, todo 2007, 8, 9, más o menos, estaba de maravilla hasta que, oh sorpresa, 2008, la crisis de 2008 nos dejó sin clientes. Los clientes decían, no, ya no te puedo pagar, no, cancélame el servicio, ya no quiero, ya no puedo, no sé qué. Y para finales de 2010, más o menos, Comunicación Web era prácticamente un zombie. Nada más estábamos tres programadores y tu servidor. Bueno, eran dos programadores y tu servidor, éramos tres. Nada más éramos tres personas de... Entre el, la mitad de tiempo Entre 2007-2008 Pues éramos casi 10 personas Trabajando y para todos nos alcanzaba ¿No? Que se me antojó un cóctel de camarones Ah, sí, vamos a Acapulco o a Ciguatanejo Por un cóctel de camarones Pero para que Se logren dar esas cosas, pues teníamos que Trabajar horas psicóticas ¿No? Y como empleado Es un poquito más Restringido, pero es un poquito más cómodo O sea, es una cosa por otra Yo recomendaría que si tienen un empleo en el que ya son expertos, tienen 3 a 5 años, eh, lo saben hacer bien, desde cierto punto de vista en la empresa no hay alguien más que lo haga o, si, o que lo haga también como ustedes, o su curva de aprendizaje va a ser muy amplia, empiecen a... Uno, si no tienen estas habilidades humanas de delegar y ese tipo de cosas, si no les interesa emprender, si realmente consideran que la zona de confort en esta empresa en la que están laborando es muy buena, está, está cómodo, pues también no van a salir, no van a arriesgarse, porque a lo mejor ya tienen que el pago de su casa, que de su carro, todas esas cosas, pues no se arriesguen. Lo que pueden hacer es como, por las mismas habilidades y ese tipo de cosas, rascarle tantito al mercado laboral en otras empresas y ver que a lo mejor en otras empresas les pagan más que en la empresa en la que están actualmente. Y con eso decirle al jefe, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo el mercado, estoy viendo que mi puesto en estos momentos, si estoy cobrando 20 mil pesos al mes, mi puesto en otras empresas vale 30 mil pesos. Las otras empresas piden que certificaciones y esto, ¿por qué aquí no me certifico y te ofrezco un mejor trabajo? Y poco a poco así ir como creciendo, ¿por qué? Porque el emprendimiento, así a diferencia de otros payasos que les van a decir, y el hecho de que yo tenga barba en esos momentos no me convierte nunca en los niños y eso, el emprendimiento no es para todos, o sea, hay, hay cosas que sí de planos no, no es sencillo porque los roles que se van llevando no todos hacemos sinergia a la primera. Yo les puedo contar, comunicación web se, se cayó hace, en el 2009, después del 2009 tuve que así como que buscar trabajo, no encontraba trabajo, traté como de buscar por todos lados, no había... Yo solito me empecé como a volver a distribuir que a hacer una campaña en Google AdWords para ver si pegaba y aún así era insuficiente la parte de poder llegar a, a tener dinero. Pero ya este, por ahí del 2011, o sea, imagínense, todos esos años estuve subsistiendo como freelance, pero después de, esa, de ese periodo ya entro a un empleo y ahí es donde aprendo esa parte de el, la comodidad que da ser un empleado, no porque sea malo No es malo que si ustedes están chambeando y tienen como que Ya su empleo, sus habilidades, todo su salario y todas las prestaciones No es malo, pues al contrario, aprovechenlo Ya lo dijimos aquí en el episodio de, de buscar empleo Si la ley pone todo eso, pues hay que aprovecharlo Entonces... Ya que llegaron a ese punto, pues es importante que puedan como pensar si realmente tienen las habilidades humanas interpersonales para dar el siguiente paso. Si les digo un ejemplo muy personal, les cae gordo que el buenos días, que los, de los desayunos a mí, yo recuerdo que me caía muy gordo ir a desayunos empresariales, porque... No era, no desayunabas, o sea, la gente llegaba y, ay sí, que el, los empresas y los negocios, sí, claro que sí Y ahí andaban, ¿no? Nadie desayunaba, le picaban tantito a la fruta y ahí se quedaba el desayuno y nadie desayunaba Entonces a mí me caía re gordo que los, las comidas empresariales, los desayunos empresariales ¿Por qué le dicen desayuno? Nomás díganle reunión con frutita y o así Porque a final de cuentas la gente va, o yo iba sin desayunar porque creía que iba a desayunar, pero es falta de mis habilidades que, por ejemplo, hoy que ya tengo 41, pues, podría como retomarlas y, y a buscar como otra parte, ¿no? pero les repito, o sea, yo ahorita si me dijeran, no, que no sé qué, que ya emprende por ti mismo, que tienes las habilidades, sí me da cosa, sí, sí me da cosa, porque pues, yo creo que a todos, o sea, no es algo para de la noche a la mañana, yo, yo equiparo esto como cuando vamos como aprendiendo a caminar, el hecho, por ejemplo, de hacer un emprendimiento es de, ok, hoy empiezo con 100 pesos, 200 pesos, y comparo mi recibo salarial y digo, mi salario diario nominal es de 300 pesos, ¿no? Por trabajar un día me dan 300 pesos, al siguiente día mi emprendimiento tiene que lograr esos 300 pesos y así ir juntando dinero como para un día decir, ¿sabes qué? Hoy, mañana, y pasado, falto al trabajo porque mi emprendimiento me deja los 300 pesos diarios, y con todo el valor así de avisen o lo que sea, <coughs> perdón, que van a faltar porque pues, si ya tienen un emprendimiento, pues ya esa cosa les está dando dinero. Ese es un punto muy importante porque mucha gente dice aviéntate al emprendimiento. ¿Sí? ¿Y con qué pago? No, previo al emprendimiento número uno, tienen que dar en la mente... ¿Para qué quieren emprender? Y no se engañen, eso de que quiero emprender porque quiero hacer un mundo mejor y que... Nada, no es cierto, el mundo mejor es para uno mismo Es lucrativo, queremos ser más lucrativos Queremos tener más dinero No es cierto eso de que es que es para ayudar y para tener un mundo mejor porque estoy viendo que se hacen estas cosas No, o sea, buscamos cubrir una necesidad de otra persona y que por esa necesidad nos paguen Entonces, cuando sea, se tomen en cuenta esa mente, o tengan eso en mente, esa parte de que no lo hagas por dinero y no sé qué, se las dice las personas que tienen dinero, pero si, si nosotros los de a pie no tenemos dinero, desde luego que tenemos que buscar que el emprendimiento nos ayude con esa parte, número uno, número dos, tiene que ser algo que les súper apasione, no van a ponerse a emprender en algo que uno no conoce, dos no les gusta, tres a lo mejor hasta les cae gordo, entonces si ese es su caso, yo les recomiendo que sigan resistiendo. O sea, ¿por qué? Porque quieren emprender en, no sé, este... No se me ocurre un emprendimiento así de popotes veganos para salvar a las tortugas del mar Caribe. Y uno, en su vida han visto una tortuga. Dos, en su vida han utilizado este... Ni siquiera son veganos, comen carne todos los fines de semana, cosas así. Barbacoa. Y tres, Barbacoa ¿Y por qué dicen, ay, tortugas, ni siquiera les gustan las tortugas ninja, no? Como su acercamiento más cercano a una tortuga es la caricatura de las tortugas ninja. Entonces, ¿por qué van a emprender en algo que no entienden? ¿Por qué van a emprender en algo que no conocen? Entonces, en ese caso es la mal llamada resistencia, o sea, en, en el empleo ir negociando. Pues sí, es que a lo mejor muchas veces... Se da que el empleo al que llegaron pues, fue por circunstancias, por necesidad, porque fuera rápido, porque era lo único que había Y sorpresa ya llevan ahí cinco años, ¿no? Tres, cinco años, entonces ahora háganlo bien, resistan y vean esa parte Pero si no, tienen que ir haciendo un colchoncito de, de lo que ustedes consideren en lo que van a emprender algo que muchas veces, un, un puesto de alitas, un puesto de esto, un puesto del otro. Sí, pero son buenos para hacer las alitas. Aquí, aquí, por ejemplo, se da mucho en el Caribe. Crudas. Ajá, aquí en Puerto Morelos se da mucho en Cancún, en Puerto Morelos, en Playa del Carmen. Llega banda de otros estados. Se queda sin chamba y lo único que queda es esto de, sí emprender, que bueno, felicidades que toman ese toro por los cuernos y salen a la calle pero aprendan a hacer la, lo que van a hacer, o sea, alitas crudas, tacos feos, este, comida mal preparada, entonces... Tortas con cucarachas tor <risa> Tortas con cucarachas, entonces todo esto es porque no tienen como esa pasión por las cosas entonces tiene que ser algo que les guste hacerlo, no algo que vayan a agarrar nomás así de como la señora de las tortas de las cucarachas que le dio una torta con una cucaracha, o sea, las preparó, las medio calentó y se le olvidó. Entonces, si van a tomar esta decisión, tiene que ser algo que les súper apasione, porque si no, van a dejar perdidos muchos detalles. Y en ese momento, cuando, cuando se dejan perdidos los detalles, viene la baja calidad, vienen los malos productos, viene la mala fama. Y realmente el emprendimiento pues, se pierde, o sea, todo lo bueno que pudieran lograr con un emprendimiento se va a perder. Ese es un punto importante, yo recomiendo que las dos monedas, o sea, las dos partes son como de la misma moneda. No tenemos que, tenemos que dejar de ver cómo es tanta antagonismo, esta, este como pleito entre empresario y empleado. Yo creo que ese momento ya, ya debe de, de dejarse de lado. Sí, o sea, está, está mal porque, ah, es que el empresario, que? o sea, sí, güey, sí, sí, todo lo que tú digas, pero estás ahí, entonces chambea bien para que busques esa parte, hay cosas que no se van a poder cambiar, pero imagínate que de repente el empresario, ah, pues te vas, no, da tu mejor chamba por ti mismo, ¿para qué? Para que también tengas las habilidades sólidas y si ahorita el empresario te corre, pues te vas a otro. Y en ese punto, pues, no lo estás haciendo por la empresa, lo estás haciendo por ti mismo, que es muchas veces lo que nos falta esa parte, ¿no? Mucha gente dice, pues, ¿por qué no te sales? Porque a mí, uno, me gusta la chamba, que hago? Dos, considero que si me salgo así a la viva México, pues... Están los morros, ¿no? Tengo mis dos hijos, tengo mi pago de mi casa, y do, claro, todos ¿no? los gastos, el carro, el chingo predial, ¿quién va a pagar el predial? La croqueta de los perros, de los La gatos. La croqueta de, del perro, los gatos, o sea, ya, ya no es tan sencillo, entonces, ¿qué es lo que hago luego? Por ejemplo, digo, ah, sí hay que emprender, ah, bueno. Sí tengo la cosquillita del emprendimiento, pero lo hago en base a cosas que me apasionan. Por ejemplo, la edición de videos de XHT Web. número uno. Número dos, lo que luego hago es, me voy a la playa, hago snorkel, saco latas, saco basura, la basura la separo, la basura se va al contenedor y las latas me las traigo en una bolsita. Ese fue una cosa, una ocurrencia, y de repente dije, bueno, a ver, voy juntando, voy juntando. Junté una lata, junté casi 10 kilos, y cuando hubieran 250 pesos, dije, oye nada más por caminar pues adelante, y todas, casi todas las mañanas salgo, pum, vale, me traigo latas, las junto, las junto, y eso es, eso es como, no lo considero como emprendimiento, no sé, es algo muy raro, porque es dinero de la nada, y, y realmente cuando lo, ya me, me discipliné a hacerlo, me empecé a sorprender así de, ah mira, ya, ya tengo, este en una semana ya son 1200 pesitos extra, que no me van a dar en un empleo O sea que no me van a dar en mi empleo Así de me aumenta el sueldo por favor Ah sí te lo aumento No, o sea no no va a pasar ¿Por qué? Porque son muchas cosas que hacen en las empresas Y que a lo mejor no se cumple Y ni siquiera cumplo los requisitos Como para un aumento de salario Entonces antes de frustrarme Antes de, de considerar que estoy resistiendo Me dedico primero desde mis posibilidades Desde, mi, desde lo que yo pueda hacer a buscar otro, un ingreso de apoyo. En esos momentos, ¿qué es lo que hago? Pues con las latas ya me junté medio día, ¿no? De trabajo, porque no va a faltar que... ¡Ay, no te reportaste a las 9 de la mañana! No, no me reporté a las 9 de la mañana, me dio flojera. Ah, pero ya tengo, la, tengo los 200, 300 pesitos de la lata que si me van a descontar el día, pues adelante. No pasa nada, pues ya tengo la lana ahí. Y ese punto es como que lo que siempre le sugiero, ¿no? Y mucha gente va a decir, ¡Ay, es que eres este es un junior de no sé qué, no señora, mi papá no me daba dinero desde que tengo memoria, o sea, no, no, no va por ahí el asunto, simplemente la, la, la fuerza o el, la, la otra educación que recibí como de mi abuelo, de párate a chambear y nunca dejes las cosas y sigue adelante y, y puede ser que no ganes nada hoy, pero puede ser que mañana ganes el doble, adelante y sigue y pelea y en ese momento... No, no, nada de quejarse, órale, trabaje Entonces esa parte me da como para validar muchos discursos Ah, pues sí se puede, o sea, y, y la cosa es que Yo sé que el chaleganismo y esas cosas son como también Positivas, como diríamos, optimistamente tóxicas Porque igual puedes chambear toda la vida y Te toca una calabaza de perro ahí de esas que son como polvosas, ¿no? Pero puedes chambear toda la vida y también te toca un poquito más de comodidad entonces cualquiera de las dos tienes que hacer sinergia tienes que aprender a empujar de un lado y que ese lado al mismo tiempo es como empujar una rueda es que es algo muy complicado y si no empujas de un lado se queda estancado y así creo que la parte aquí importante es que uno aprendan a conocerse a sí mismos aprendan de sus pasiones aprendan de lo que les gusta hacer y de ahí partan ahora viene algo muy complicado por lo regular nuestra educación nuestra herencia nuestras enseñanzas pues vienen a de que estudia para que cuando crezcas tengas un buen empleo todas las generaciones ten un buen empleo ten un buen empleo y muchas veces ni siquiera nuestros padres sino porque haya sido de mala onda sino porque ellos tenían en su mente que esta cosa pues era así pues nos lo inculcaron para que tengas un buen empleo tengas un buen empleo lo ideal sería estudia para que lo que aprendiste lo puedas comercializar, que es muy distinto a tener un buen empleo, porque un buen empleo puede ser que sí sea bueno, ¿no? Ganes por arriba de la estadística de, de México, qué bueno, etcétera, etcétera, pero ¿cuánto te va a costar ese empleo? A lo mejor tienes que estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, toda tu vida ahí, te pierdes las fiestas de tus hijos, te pierdes todo eso. Entonces es medio complicado. Por otro lado, si estás emprendiendo, también tienes que trabajar más o menos esa parte, pero cuando logras amortizar, cuando logras acolchonar los siguientes meses, los siguientes días, puede ser que, al, que llegue el momento en el que muchas veces me decían cuando estaba yo en comunicación web, pues que no trabaja, oiga, ¿usted no trabaja? Sí señora, pero ya tengo acomodado el trabajo para siete, ocho días a futuro. Y ahorita puedo llevar a mis hijos a la escuela, puedo estar con mis hijos en su fiesta, puedo estar con mis hijos en lo que se les, les ocurra sin dejarlo solo, porque ya, están, ya estamos trabajando en comunicación web y aparte, pues sí, fue una época en la que siempre estaba yo retacado en la casa, porque estaba yo trabajando en la casa. Y la gente decía, ay, ¿qué no trabaja ese señor? Nada más está de mantener... No, pues era de que se trabajaba de forma remota, hacia, entregaba yo páginas, hacía yo páginas de internet, llevaba yo las primeras... Eh, redes sociales de una que otra empresa entonces ese tipo de cosas era como como la parte que te quieren vender del emprendimiento lo bueno pero la gente no ve que atrás ya te desvelaste ya trabajaste ya este tuviste que pasar por cosas que a lo mejor no te gustan hacer como saludar a la gente no en mi caso o sea como tener que hacer socialización y ese tipo de cosas sí. tenemos que entender que si quieres ser el mejor empleado del mundo y que la empresa te nombre su gerente, su directivo, su no sé qué... Tienes que meter mucha energía, mucha energía, eh, estar ahí juntas, Excel, todo eso que se hace... Barbear. Barbear, vamos ¿no? a ser el barbero, buenos días jefe, su corbata, quién se le ve, etcétera, todo eso... Y del otro lado, si quieres emprender, es la misma, es el mismo nivel de energía que vas a ponerle todas las mañanas para pararte, ver tu Excel, ver tu trabajo, ver lo que tienes que entregar, ver lo que tienes que delegar, ver si la gente hizo bien la chamba, ver si no la hizo bien, la tienes que hacer tú. Y si no la hizo bien y no la alcanzas a hacer tú, tener que poner tu carota ante el cliente para ofrecer disculpas, porque a lo mejor se retrasó la entrega del producto. O sea, todo ese tipo de cositas, todo ese tipo de elementos son las energías. Es como como... Como yo lo, lo, lo diría que es como como empleado, corres un maratón, más como yo veo a los que corren maratón, dos horas, ta, ta, ta, y se avientan 40 kilómetros corriendo, pero como emprendedor es un velocista, ¿no? El veloc, los, como son los, los maratonistas, por ejemplo, son flaquitos, son así, pero los velocistas, los que corren los 100 metros en 10 segundos y cosas así, son más musculosos, son más explosivos, ¿no? Entonces, los beneficios del emprendimiento, no es que sean como explosivos, sino que se, se empiezan a ver después de un proceso, después de más, después de un proceso, digamos, que a lo mejor la gente durante mucho tiempo no lo viste trabajar y de repente, ¡ay! Ya llegó con trajecito nuevo, ya llegó que con, que con carro, ya se mudaron. Ah, bueno, pues es que durante todo ese periodo estuvo emprendiendo. Digamos, ¿quieres emprender? Apasionate de lo que vas a emprender y aprende esas cosas, porque viene la siguiente parte, ya que lograste que toda esta parte, bueno, te va a decir en nuestra amistosa Secretaría de Hacienda y Crédito Público nuestro servicio de administración tributaria ¿cuánto estás ganando? porque de esa ganancia que estás teniendo, no me estás pagando, cállate que es la siguiente parte ay, la chingada. mira, hasta me dio escalofríos sí, exactamente porque, bueno emprender Va a requerir, obviamente, de repartir el queso, como dicen por ahí en el arregot, ¿no? Eh, ¿Qué es repartir el queso? Pues que el negocio que tú estás generando en específico, nada más te va a beneficiar a ti en un principio. Obviamente, primero, pues va a estar beneficiándose tu familia nuclear. Tal vez, si esto te requiera la contratación de un empleado, va a estar generando una opción de empleo que va a empezar a darle un sustento tal vez a una persona sola o a una familia adicional o a dos o a las que quieras pero eh, ya saben que aquí en México como en otros lados precisamente eh, se rigen a través de lo que es el tributo de proporcionar estos descuentos que ya se nos hacen eh, en el ámbito laboral cuando te quitan ISR cuando te quitan incluso hasta que compras cigarros y vinos, te quitan el IEPS. Y cuando compras algunas otras cosas como lujosas, me parece que entra otro impuesto especial ahí por artículos lujosos. Pero también esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público te estará quitando el famoso IVA. Y el impuesto a valor agregado y el impuesto sobre la renta son parte de estos impuestos que te van a quitar del cheque que tú ya acordaste y que lo tuviste que hacer en una de esos desayunos que dice Néstor. Llegar primero, temprano, decir que, en qué quería tu cliente, de qué van a trabajar. Eh, tomar en cuenta que te van a pagar a lo mejor un mes y medio después de que hiciste el trabajo. Muy probablemente lo utópico es decir, pido un adelanto del 50%, pero realmente hay empresas que no, no se presta este esquema como para que empieces a trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, realmente lo que tú haces, por ejemplo, en marzo, lo vas a ver reflejado en tus cuentas hasta abril o mayo, tal vez. Y eso si te apuras porque te van a decir, híjole, ¿sabes que no? No te puedo pagar porque viene el corte del año fiscal, en los que te dicen, aguántame hasta febrero. <risa> Entonces, échate esa. Si es tu único cliente, realmente vas a tener que vivir, pues, de milagros ¿no? Del aire o, o en las noches de Uber, qué sé yo, en el mejor de los casos. Y si, si es que tienes el privilegio de tener un automóvil propio, más o menos decente, que puedas poner a trabajar de esa manera. Si no es así, pues, realmente... Eh, eh, yo hablaría desde una experiencia que he eh, vivido, eh, por ejemplo, lo que dice Néstor, si tú no tienes un capital para empezar un emprendimiento, pues realmente tienes que abrir desde el mundo del reciclaje, que es muy vasto, ¿no? desde gente que junta latas, cartón, botella de vidrio, botella de plástico PET, Incluso hay gente que pela cable de cobre, también lo vende, junta a fierro viejo, revende y compra estufas, lavadoras, licuadoras y todo eso. A algunos las arreglan y a algunos les sacan las bobinas de cobre para irlas a vender. Entonces, realmente esa es como la base más plana del, de la gente de a pie del pueblo, porque obviamente las bases para la gente que está con más privilegios es pues yo empecé con desde cero man. o sea 20 mil pesitos que me dio mi papá o sea <ríe> tomen en cuenta que <ríe> hay gente que va a pensar que empezó desde cero de esa manera y está bien no a lo mejor esa es su realidad afortunadamente pero para que no lo tienen pues deben de buscar estas soluciones Tal vez a algunos les conviene el, el puro reciclaje y de eso viven todo el tiempo, ¿no? No se complican en abrir una empresa, es, tener un contador, empleados, porque eso viene siendo una base, digamos, si quieres, eh, informal, porque realmente esto no genera ningún cobro de impuestos para ti por estar vendiendo latas, obviamente, o vidrio, o lo que quieras no te va a grabar ningún impuesto por ahora, ¿no? Entonces, realmente, eh, esa es una base. Eh, una vez se me acercó una de, de mis niñas, de las chicas que eh, eh, son mis hijas y tiene el gusanito de emprender, ¿no? Entonces siempre decía, es que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le dije, mira, yo sé que, por ejemplo, a las gelatinas tienen una utilidad bastante alta al momento de que tú las haces una bolsita te cuesta 12 pesos la abierta es un litro de agua que te cuesta dividiendo el precio del garrafón si quieres ponerle de garrafón si es de la llave pues no sé un litro por 20 centavos un litro por un peso a lo mejor de esos 13 pesos que invertiste más el vaso de plástico que te cuesta un paquete como unos 40 pesos a lo mucho con 100 piezas y con tus tapitas que le vas a poner y la cucharita que le tienes que poner también para que se lo coma la gente. Vamos a suponer que tu gelatina te queda en un precio de producción de $6 pesos. En Una gelatina decente, ¿no? De este tamañito. No sé cuántos mililitros sea, unos 150, $100, no sé cuánto sea un tamaño correcto. Sí, es como la gelatina estándar de... De, y bueno preparada de, así de, de mercado, ¿no? De mercado. Uh -huh. Entonces, de eso con tus seis pesos te cuesta y cuánto la puedes vender en el mercado. Ahí vas a tener que hacer un pequeño análisis a cómo los, las da doña Juanita de la esquina, a cómo las da la que vende afuera de la iglesia, a cómo las dan en la tienda, las que son esas ya prefabricadas. Eh, bueno, que hacen como a granel, ¿no? Que ya vienen hasta que se están todas duras y parecen goma de borrar en vez de gelatina, <risa> entonces comparas ese estudio de mercado es bien rápido así se llama es un estudio de mercado vas a averiguar en cuánto lo da la competencia y cuánto tú puedes costear ese producto, ¿no? Entonces ya con base en eso eh, pues dijo es pues, porque sí me conviene, ¿no? Entonces se armó de valor fuimos por la gelatina los vasitos la puso la hizo y todo por ejemplo, Imagínate nada más. Su las echó en su baldecito en su y se para en la puerta y como que se regresa, ¿no? Y dice, híjole, le digo yo, ¿qué pasa? Dice, es que ya me dio pena, ¿cómo voy a ir a ofrecer de puerta en puerta? Esto porque vivimos en un fraccionamiento, ¿no? Entonces es el primer mercado que estaba a la mano, ¿no? Ir, ir por todo el fraccionamiento y ofrecer su servicio, su producto más bien. Y entonces ya me paré y le dije: La clásica de la vuelta, no, mira, pena es robar. Si te da pena ganar dinero, pues no vas a ganar dinero nunca, ¿no? Esto es tu emprendimiento, es tu negocio y es pues, que se te quite la pena. ¿A poco te da pena ganar dinero? A nadie le da pena ganar dinero, a menos que sea de, de fines ilícitos, no sé. Y eso, hasta ni eso les ha de dar pena, porque lo no, presiona ni eso, mucho, ¿no? Pinches, <risa> pinches políticos, notas, todo eso, y nada peor, ¿no? Caro. Entonces, no, sí. pues como que sí le cayó el chip en ese momento, afortunadamente, y salió, y efectivamente la ganancia que obtuvo, eh, pues fue el triple o cuatro veces de lo que se le invirtió, y todavía le quedaban vasos de plástico para seguir llenando lo único que tenía que resultir era el polvo de, de gelatina, ¿no? entonces ese es un emprendimiento a nivel micro, que realmente gente vive de eso, ¿eh? aquí hay gente en el pueblo que todas las noches pues, religiosamente llegan con su puesto de gelatinas y ponen gelatinas y venden y de eso viven, o sea realmente ahí te olvidas del SAT, el SAT te va a perseguir a ti cuando quieres hacer digamos a gran escala el negocio, o eh, incluso si tus, tus clientes en este caso te van a estar pidiendo la factura porque es eh, el tema, no principalmente uno se adhiere al, al SAT porque hay clientes que te van a requerir una factura para que tú les cobres lo que le estás haciendo y se haga el tema contable de retener el IVA por acá, de pasar el ISR por acá, etcétera, etcétera. Hay un MERE que tenga de, de números que van a acomodar principalmente los contadores para retener dineros y no darle tantos impuestos al Estado, ¿no? De esa manera. La otra es eh, ya digamos, la base fue capitalizarte con eso del dinero de venta del cartón, de latas, etcétera. Ya pusiste un negocio que a lo mejor no te requirió seguir haciendo lo otro y y de ahí a lo mejor puedes capitalizarte para algo más, yo, por ejemplo este negocio de coleccionables y todo esto lo comencé un día que me llegó así como el flashazo de y si compro y le invierto, pasó muy chistoso, miren, porque estaba yo en, en un Walmart estaba comprando el súper y vi uno de esos montables de car, de rayos, del Rayo McQueen, un cars el que le llaman el Rayo McQueen, un carrito rojo que es montable para los chiquillos, ¿no? Eléctrico, ¿no? Que Eléctrico. Y bastante bonito y súper caro en un, en un día normal de Reyes, 5 mil, 6 mil pesos. Llegué al Walmart y los tenían así en montañas, de, en 999 pesos. Dije, ah, cabrón, están bien baratos, ¿no? Y, y si me animo a comprar unos y los revendo, dije, no, pues sí. Y yo sabía en cuánto estaban porque pues, el chamaco me había pedido uno este, y era fan del Rey McQueen y estaba como de moda la Cars, la de Cars 1, Cars 2 después. Yo dije, no, pues como que sí conviene. Dijo, pero ¿cómo me los llevo, no? Yo nada más tenía un carro, un, un carro medio chiquillo, sedán, y dije, pues aquí caben la caso dos, dos <risa> arriba y en los asientos de atrás. Entonces dije, pues tíñese, compré cinco carros esa vez. Tenía ahí un ahorradito, me parece que habían llegado utilidades. Tenía cinco mil pesos ahí como en, en la tintera y dije, pues vámonos. Y en ese entonces todavía Walmart no se ponía exquisito de, no te voy a vender más de tres porque queremos que más familias también lo aprovechen. Eso es eh, altamente esquivable, no es hackeable. Si no te los quieren vender uno, te vas al otro de enfrente y ahí los compras o regresas más tarde con Cinco una gorra. Cinco minutos después, una gorra y con un bigote y lo... falso y unos lentes. Con tu bigote así de peine, ¿no? Como Bar Simpson. ¡Que no vea que huí de la escuela! ¡Que no vea que huí del trabajo! Entonces, de ahí empezó, realmente le dije a mi amigo más cercano oye, échame la mano a llevarme unos carritos, yo me llevo unos en mi, en mi coche y tú otros en tu coche, ¿no? Y sí, así fue, ya salí en el estacionamiento, fue un problema, la transportación, tomen en cuenta eso, todo producto que requiere venta y transporte, pues obviamente también va a requerir eh, espacio, ¿no? Y transportación, y eso requiere un gasto en gasolina, en tiempo, etcétera. Entonces, ve, tengan más la visión al respecto, ahí empezó eso, antes Mercado Libre no te cobraba tanto como ahora, realmente ahora ya es un abuso eh, de un último producto que vendí de mil pesos, por ejemplo este me vienen quedando mejor 540 pesos, porque ya están grabando el, el ISR, el IVA la comisión de Mercado Libre y aparte, para que sea atractivo casi siempre tienes que dar el envío gratis Entonces el envío gratis, eh, afortunadamente para vendedores te lo dan Depende de tu color, te lo dan entre 120 pesos hasta los 70 o 60 pesos, de, de, dependiendo el volumen que tú vendas en la plataforma. Entonces, como yo bajé porque tuve unos inconvenientes con la plataforma, porque de hecho también empezó a bajar muchísimo antes, eh, yo vendía al mes como fijos unos 5 mil pesos. Un poquito más en Reyes, 20, 27, 30 mil pesos de producto de este tipo. este Y luego metieron las tiendas, a las tiendas como Hasbro, a las tiendas como Mattel, a las tiendas, y ellos ya son mayoristas, ¿no? Entonces tuve que cambiar la estrategia y solamente irme por piezas específicas que se cotizan con el tiempo, ¿no? Darth Vader, Phasma de Star Wars... Spider-Man que están por acá abajo eh, Harley Quinn o sea, no tienes que ir sobre el, lo mismo que ellos vendan porque ellos lo van a vender, vender, vender hasta que se les acabe pero las piezas que se les llaman por ejemplo santos griales o es, piezas muy específicas que se cotizan por el tiempo ahora se volvió mi tendencia de, de capturar ¿no? el hunting, lo que le llaman la, la captura de estos, de estos eh, tipos de muñecos entonces eso, aunque yo lo compre por ejemplo este en Amazon en 700 o 600 pesos eh, el valor de mercado me va a establecer que en un futuro yo lo pueda vender en unos 1300, 1500 entonces voy a duplicar o triplicar mi dinero el tiempo que requiere también para que se coticen pues es el, el tiempo incluso que también tu dinero está aquí parado, ¿no? este es dinero aquí parado, invertido entonces también tú sabrás, si quieres inmediatez, liquidez, que esté girando el dinero a cada rato, pues este no es un tipo de negocio que te conviene. Eh, ya se está ante el SAT, eh, mi emprendimiento que fue un tema de te tecnología en comunicaciones, eh, lo hice ahí con una empresa de teléfono muy grande de un tal señor delgado, <risa> que pagaba muy mal, bueno, paga muy mal, para ser precisos si y paga tarde y los terceros que me tenían a mí de, de ribete también eh, se le retrasaba por obviedad la, la paga luego se viene pandemia pues se tiene que, que acabar todo contrato al respecto, entonces conforme las SAS que es un tipo de empresa que es como de, de menos de me parece que son 3 millones de pesos al año de facturación es una empresa gratis, pero si tienes que registrarla ante ciertas asociaciones, eh, tienes que levantar una cuenta de banco a nombre de la SAS o tuyo. Tú eres el representante legal, tú eres el contador, tú eres todo. Antes de que delegues, hay una, conform una conformación que se debe hacer en el registro de... ¿Cómo se llama este? Registro nacional de, de, de empresas. Ah, no recuerdo, voy a poner aquí el dato de todo lo que se requiera o sea, ya tiene un rato que la aperturé y la verdad es que este primero el, el temita de darle un nombre que sea lo que vas a vender corto y que no esté registrado en la base de datos de las empresas ¿no? o sea que uh -huh. se llame Francesco Ferrari Comunicaciones y que no haya otro más o que no se parezca al Francesco Ferrari Carros porque si no, no te lo dan. <ríe> o sea, es un detallito desde ahí, ¿no? Pensarle el nombre de la empresa, eh, pensar qué tipo de cotización vas a querer o, o si vas a querer ser nada más un profesional con servicios, eh, una persona física con servicio, actividad empresarial o vas a querer conformar una persona moral como lo es una empresa. Y la persona moral necesita un representante legal y a veces socios. La, la institución o la empresa SAS o SAS ya no lo requieren, puede ser el único eh, propietario y socio de la empresa y la puedes aperturar de esa manera, pero obviamente es como para la gente que va empezando apenas, que tiene nada más en el radar que quiere conformar la empresa y que realmente a lo mejor su primer año o no sé, uno, dos o tres años, van a facturar mucho menos de los topes que te ponen este tipo de conformaciones eh, de empresas porque sí, el SAT te va a pedir cada declaración mensual y la anual para ver lo que estás ganando con la empresa y cuánto vas a tributar eso ya lo haces eh, de hecho cuando trabajas, ¿no? te descuentan también el ISR al respecto, aquí te van a descontar ISR e IVA y otros impuestos especiales, dado caso en las variaciones de, de las actividades de empresa y lo que se vende en tu producto. Entonces, ahí está ya la cadenita, desde abajo, desde el, lo micro hasta lo macro. Obviamente ya se va a niveles este que yo no conozco, no no podría decir, luego de ahí puedes conformar un, SAD, un SADCB o un sdr de CBE. Depende aquí en México lo que quieras vender, pues también es, eh, va a variar los métodos y el número de dólares o de pesos que vas a tener que soltarle a hasta, esta paraestatal, es una paraestatal, no la SAT, eh, que te va a quitar eh, ese dinero. Que según para arreglar los puentes petonales, para pavimentar las calles, para la educación del pueblo, para mantener a los ninis, para darle dinero a los viejitos, para pagar los viajes del gabinete, de etc, etc, ¿no? Tú ya sabes para qué son los impuestos. Y échate esta. A veces hay personas que tienen residencia de la empresa en un lugar, en un estado, por ejemplo, es muy común, Ciudad de México, Estado de México, que vas a tener que tributar en los dos ¿eh? te van a tributar vas a tener que tributar en ambos eh, lugares si es que eh, tienes la opción de conformarla de esa manera eh, yo por ejemplo recuerdo llegué a trabajar para una empresa por honorarios y tenía que pagar una parte de impuestos en Estado de México y una parte de impuestos en Ciudad de México o sea, los dos te van a arañar y te van a quitar lo que, lo que les sea posible dentro de lo legal que ellos pueden llegar a, a, a requerir de tu empresa o bien de tu trabajo como persona física con actividad empresarial. Obviamente también, piénsenlo, muchas personas evitan conformar la empresa y se dedican a la actividad empresarial. Eh, física empresarial, pero ahí los impuestos van a ser diferentes, que te van a quitar. Estos impuestos van a ser eh, casi muy cercanos a los que te quitarían trabajando en una manera esclavizada. Bueno, no quiero decir esclavizada, <ríe> pero ya lo dije. Una manera eh, regular dentro de una empresa eh, que te exige... Pues si está de lunes a viernes o sábado, mediodía, no sé, los esquemas ya han variado mucho, lo que sí es que tienen que estar conforme a la ley, 40 mínimo, eh, son 32 mínimo me parece la semana, 40 máximo, dentro del, del tema de, de estar prestando tus servicios, y pues realmente también el, las horas extra y eso, hay mucha gente que te dice, te pago con tiempo, pues no, o con pizza, es, con, pizza. con pizza O con una este, sudadera y un cordón de la empresa ¿no? Te <risa> dan una camisa con el logotipo Para que aparte les andes anunciando <risa> su marca ¿no? Entonces, échenle ahí cuentas Vean que no es un camino tan sencillo como lo esperaban Digo, el paso a paso eh, Sí se va a dar Esta, por ejemplo, la conformación de la empresa de lasas que yo hice se hizo como en tres meses aproximadamente. Ya tienes la conformación de la empresa, la validación ante registro público de la propiedad. Eh, cuando te entregan esta conformación, puedes abrir una cuenta. Tienes que ir a una, una notaría también para hacerla válida. Y ya con esos papeles, el banco te va a abrir una cuenta en donde vas a poder depositar... Eh, bueno vas a poder más bien recibir los depósitos o pagos delegados por el ofrecimiento de tu producto o servicio entonces véanle ahí está el caminillo ese es el que yo he trotado ¿no? obviamente les estoy hablando de mi caso habrá muchos más habrá otros que no existen aún y que van a suceder pero pues si no se les olvida cuando están de manera más formal eh, pues sí, está esta institución ¿no? que te va a regular y te va a decir Ey, estás ganando milloncitos de pesos, dame dinero dame, ¿cómo crees que se pagan estas carreteras? dame, dame, ¿o cómo crees que voy a pagar la campaña política de todos estos holgazanes que están ahí atrás. dale ¿o cómo le voy a pagar al bronco su estadía en la prisión? <risa> ay che bronco ¿cómo acabó ahí tan feo? Y eso que Deja no de eso, las manos. antes no le mucharon sus manos porque que robar le iban a muchar la mano, entonces, qué bueno. ¿Cómo ves, Néstor? No, pues sí está, este, digo, sí es un camino medio pedregoso. Yo creo que el problema ahorita que nosotros tenemos en estas generaciones y que sí, sin duda, este... Pues está trayendo problemas, ¿no? Es la romantización del crimen, es la romantización de... todo este tipo de cosas, de ganar dinero fácil... ...a toda esta bola de estúpidos, al Mirrey, al Carlos Muñoz, a todos, todos... ...incluso Diego Rusarín entra en ese costal, ¿eh? Porque los fans de Diego Rusarín, ¡ay, es que Diego Rusarín, ¡No! Diego Rusarín también entra en ese costal de dinero fácil, y dinero rápido... ...y vean que no sé qué, no existe el dinero fácil, no existe el triunfo fácil... ...a la primera, no sé qué, no... No se frustren, es un camino difícil, es un camino pedregoso, el problema es que, por ejemplo, en México no tenemos una figura que tú digas realmente notoria, que tenga un como emprendimiento, así que quiero poner ejemplos, no sé, este Steve Jobs, ¿no? yo sé que Steve Jobs tiene sus bemoles y sus cosas raras, pero... Ese tipo de cosillas, ese tipo de generación de personajes que tomaron una bandera, así, imagínense que es la escena del Patriota, por ejemplo, ¿no? Que Mel Gibson agarra la bandera y empieza a correr con esa bandera, así, ¡ay! Que no sé qué. El emprendimiento es más o menos lo mismo. O sea, toman su bandera para ustedes mismos porque es su propia tierra que van a empezar a labrar, que van a empezar a creer, que van a empezar a correr con ella. Toman su bandera y con esa empiezan a correr y se necesita un pinche valor. Para que digan, como hemos dicho, dejar de resistir, dejar de pasarla mal O sea, sí se necesita ese momento porque, pues sí, o sea, se siente feo Que ya no alcanzaste que la cuota que de la luz, que no sé qué Entonces, si no tenemos ahorita una figura válida Porque todos los empresarios que tenemos son un montón de ancianos corruptos Serviche, Slim, este, todos, todos, todos los que me digas En realidad han sido empresarios lacrosos que se han hecho ricos al amparo del poder y la mayoría busca siempre tener obras este, que venderle al gobierno y el gobierno pues de ahí sacas, bueno no el gobierno como tal, los políticos de ahí sacan sus comisiones, de ahí sacan que las casas grises y todo ese tipo de cosas, entonces... Si está medio feo la forma de ejemplificar esto, pero entonces sí, si, si, ¿qué vamos a hacer, no? Y ahorita lo que tenemos como emprendimiento son puros herederos, tenemos ahí al baboso ese del Memo Salinas, tenemos al otro sonso ahí de mi rey que heredó la empresa de blindaje, o sea, todo ese tipo de cosas son como herencias y están dando la parte, digamos... Ya no enseñaron el, el verdadero desde cero, o sea, el verdadero problema es de que, güey, ya me estoy tronando los dedos porque a lo mejor no tengo hijos, ¿no? Imaginen que no tienen hijos, a lo mejor no tengo hijos, pero, güey, ¿qué voy a tragar mañana? Está el refrigerador vacío, no tengo agua para tomar, eh, ya me cortaron el agua de para bañarme, no tengo cómo para apagar la luz... Eso es el verdadero desde cero, no que papito y mamita hayan sido millonarios, ¿no? Dice el pendejo así, es que mi, porque mi papá tenga lana no significa que yo voy a tener lana. Mm. O serio? dice el más pobre de los ricos. El más pobre de los ricos dice el idiota ese del Carlos Muñoz, ¿no? O sea, no porque el mensaje en sí sea del esnable, lo del esnable es la forma en la que lo transmiten, la forma en la que lo están este, emitiendo Aquí es, sí, hay que pasar Trabajos, hay que realmente Sufrirle esa parte porque a final de cuentas No hay nada fácil no hay na Ya lo hemos dicho aquí, no hay nada gratis Por todo hay que ponerle una friega Y la generación Que viene ahorita que Las generaciones, los morros están ahí este, Pensando que ver una serie de narcos que hace el estúpido ese del epicmeno Ibarra y la ponen en Netflix y la ponen en Televisa a toda hora la ponen en la televisión a toda hora los morros están creyendo que eso es ganar dinero fácil y ser una persona desechable porque al final de cuentas lo son cuando se mueren y eso pues tú crees que van a dejar alguna huella o algo pues claro que no Creen que ese es el camino para llegar a esa parte y no, o sea, a final de cuentas para dejar huella, para todo ese tipo de cosas más idealistas y sobre todo que se disfrute, porque bonito chiste, imagínate eres un narcotraficante, un secuestrador y vas a andar toda la vida así de que no te vayan a, a, a cachar o la policía o tus contrarios, pues qué caso tiene, ¿no? O sea, que se disfrute, que puedas ir que al viaje, que a la comida, que lo que sea, es realmente... Desde cero es, hay, que, hay que chingarle, o sea, realmente es algo que, que, que pesa, ¿no? Y ya en este programa creo que ya tomamos los, los, los primeros pasos, llegamos a la parte de las empresas, ya les platicamos las anécdotas y al final de cuentas creo que nuestra charla en este punto llega al, al momento en el que dices, bueno, ahora, qué, ¿qué hacemos? Bueno, pues se nos tiene que quedar de tarea, consideren esta charla eh, y en ese momento que lo estén este, meditando, aprendan, o sea, vean cuál es su pasión para dar el siguiente paso, ¿no? Ya les dije, si ya están en una chamba y la hacen bien y a lo mejor adelante, ¿no? Digo, este, no recuerdo el nombre del filósofo que dice que son dos cosas, ¿no? lo que lo que nos apasiona es lo que vamos a hacer siempre, lo que siempre quisiéramos hacer, ser cantantes, ser youtubers, ser este estrellas de cine, pilotos de carreras y todo eso. ok, no no se pudo, no se logró, pero dentro de las muchas otras cosas que no nos gustaba hacer. El trabajo que tenemos hoy en día, pues sorpresa, es el que sí nos gusta, es el que lo estamos haciendo bien y es el que reditúa, es que ya ha dado que para la chamba, que para los tacos, que para la comida, que la luz, pues hay que seguirlo haciendo bien, no hay de otra y de vez en cuando escaparnos a esta pasión, si no es tan redituable como para hablar de un emprendimiento, como para hablar de eso, pues no hay problema, que por lo menos esta pasión pueda Uh, sostenerse a sí misma Que es lo que le, les pongo como ejemplo El canal web por ejemplo No deja un solo peso como para que digas Uy una empresota y un corporativo, no Deja que para sus microfonitos Que para sus audífonos eh, Los relojitos, o sea poquito, o sea, Cosas así que Que de cierta forma no alcanzaría entonces Pero esa es la parte que les digo La pasión, ¿no? Mi gusto por hacer la, los videos Mi gusto por hacer... Son como los ejemplos que me gusta dar en este mundo si ustedes tienen otro ejemplo, pues adelanten los comentarios. Qué bueno que me, que me gustaría leerlos, porque muchas veces el comentario siempre es en directo al Messenger, al Instagram y al Messenger de XHT Web. ¡Ah, estás loco! Solamente estás diciendo, pues sí. O sea, por eso quiero que lo dejen en, aquí en YouTube, para que lo podamos este, platicar. Es algo importante. Y más esta parte, porque aquí viene la otra. Cambiar desde nuestro punto de vista... Del empleo hacia el punto de vista de emprender es prácticamente como cambiar de religión. Y si yo les digo, empr ven, vayan emprendiendo, vayan, ah, estás tú loco, no sé qué, que no sé qué, y todos lo hacemos. O sea, escuchamos al Carlos Muñoz, eso está bien pendejo. O sea, es, y la verdad es que sí, su mensaje está medio pirado de la realidad. Pero cuando entiendes el punto de que realmente estás como en, en el empleo, ya lo, lo dijimos no de forma despectiva ni de forma peyorativa porque nosotros también estamos en un empleo y así lo sentimos, estamos en un, un estado esclavizante del empleo, pues cuando ves que por ejemplo en un emprendimiento te ganas tu salario dos o tres o, o cuatro horas antes que las ocho horas que pide el empleo, vato, ya es tiempo libre y cuando pasas de los 30 años, el dinero, el tiempo vale más que el dinero. Así que si sí es recomendable que si tienen como esa onda de esa cosquillita, busquen primero que desapasiona para que no hagan comida fea, ¿no? para que no, no hagan las cosas a medias y lo hagan bien y sean obsesivos de lo que están entregando, sean obsesivos del producto que están viendo. Del producto que están entregándole a sus clientes Porque si lo hacen a medias, pues tampoco va a servir Ese es un pequeño detalle que tienen que tomar en cuenta Y que rara a la vez lo van a escuchar ¿No? Porque todos Ay, sí, emprende y échale ganas No, eso no sirve así nomás O sea, el, el échale ganas Tendría que venir acompañado de Primero busca un contacto y ya luego trabajas Primero busca a quién venderlo y ya luego trabajas Primero que te caiga bien hacer estos desayunos empresariales Y ya luego ves hacia dónde te vas metiendo ¿No? Digo... Hay muchas otras cosas, ¿no? Por ahí se dice que te podrías inscribir a una logia masónica y si entras dentro de esta logia masónica, los masones pues están obligados todos a como comprarte tus productos porque tienen que ser buenas personas, entonces todo ese tipo de detallitos adicionales que no los conocemos. Mucha gente, por ejemplo, dice, ay, es que solamente entre judíos este, se compran, solamente los judíos son ricos entre ellos y que no sé qué. Pues desde cierto punto de vista habría que aprenderles mucho a los judíos esa parte, porque, porque los judíos son la única civilización, ¿no? la única comunidad y civilización antigua que viene desde el antiguo Egipto que han sobrevivido hasta nuestros días sus costumbres. ¿Por qué? Porque pues, no están enfocados a. Chingarse los unos a los otros, ¿por qué no están los romanos o los egipcios o los sarracenos? No sé, cualquiera de esas civilizaciones antiguas, ¿por qué no? Porque nunca se logró hacer una comunidad y nunca lograron entre ellos hacer una sinergia como la hicieron los judíos. Y ya, ¿cómo podríamos nosotros aprenderles? O sea, si ya estás viendo que tu cuate está vendiendo o está haciendo, pues comparte sus publicaciones en Facebook, eh, dale like. O, digo, hoy en día es un poco más fácil, ¿no? Digo, que, que sí. estés obligado a comprarle, pues a lo mejor no tanto, pero pues, ayúdale, ¿no? Porque ahí viene la otra, cuando ya empiecen a emprender, no va a faltar ¡Ay, deja tu chingadera, mejor búscate un trabajo! Eh, no sé qué! Entonces ¿Estás es para mamadas, ¿no? ¡Ya estás grande por esas mamadas! ¡Ya estás grande por esas mamadas! Entonces, ahí viene la otra, el gasto mental el gasto en, en, en emociones y eso Sí se siente feo, o sea, les van a decir cosas muy feas, ¿no? Se ha mantenido, no estás haciendo nada, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Y es toda una letanía que van a estar este, teniendo que fumarse los primeros meses mientras no sean lucrativos, cuando ya empiecen a ser lucrativos, ya que van a estar teniendo contacto con esa gente que les dijo cosas feas, ¿no? No por ser negativos, sino porque están trabajando y trabaja. A final de cuentas, el... El hecho es de que no se queden o no nos quedemos estancados, ¿no? Que siempre estemos como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para, para qué estoy haciendo esto? Bueno, pues ahora viene esa parte. Y ya que lo logren, en serio que muchas felicidades, muchas buenas vibras, así, no sé cómo mandarles así como buenas vibras para que sepan que de verdad nos da como gusto que están dando el siguiente paso y si ya lo dieron, pues sean justos también, nada de que tenemos hora de entrada pero no sabemos a qué hora salimos, no, <risa> apeguense a procesos, apeguense a buenas prácticas, para que tampoco sean esa gente que en un momento odiaban, o sea, les caía gordo, que si, si les caía gordo ese cabrón que no sabemos a qué hora salimos, si te quedas y negrero. te voy a dar una pizza, no sean ese pinche negrero, porque, pues si les afectó, procuren no ser lo mismo que les hizo daño, entonces... Todos esos cambios, todos esos este, elementos, es importante que con toda esta evolución y todo este proceso también lo tomen en cuenta a futuro. Exactamente, amigos. Y bueno, para ir cerrando ya la idea de este programa, <coughs> en realidad, eh, esto es una experiencia de vida. No somos profesionales de la materia, ni mucho menos nos consideramos expertos, pero que siempre les queremos dar a conocer puntos de vista que. Eh, realmente es lo que sobresale bueno para mí en las pláticas que había tenido yo con familia, amigos etcétera, casi siempre me llevaba yo las experiencias y compartía las mías y con base en esto pues ya tomaba algunas determinaciones al respecto de lo que quería hacer y si sí, bien pues, gente joven que nos está visualizando realmente tomen en cuenta que lo mismo que les pagan siendo sicario de 5 mil pesos matando a una persona que ustedes ni siquiera a lo mejor saben quién es. Lo mismo les pagarían en un call center sentados tranquilamente hablando por teléfono y vendiendo cosas. Realmente pongan en la balanza lo que quieren de su vida. Una vida del crimen y de lampa pues siempre te va a tener estresado. Yo sugiero que eh, eh, el precio es alto y realmente los sueldos, los sueldos buenos se los llevan los que están hasta arriba como también aquí en las empresas, ¿no? O sea, es una analogía totalmente, deja de ser un negocio, no, es un negocio para alguien, sí, ¿quién va a ganar más? Pues simplemente la cabeza, ¿no? Eh, realmente eh, es una analogía muy, muy similar, diría que no es ni analogía, es más bien algo, una estructura de negocio totalmente, totalmente, eh, Desapegada a las buenas prácticas y valores, pero pues también es una estructura de negocio, ¿no? Es un, un proceso el que se lleva, como lo hacía el, el, el tal este, el Chapo, el amado Nervo, ¿cómo se llama así? El señor de los cielos, ¿no? Amado Carrillo, amado Amado amado. No, <ríe> ¡Qué bruto, fue <por> Galicero. <risa> no, ah, amado es otro. amado Ese Carrillo. El sí, perdón, se me fue. Pero bueno, también tenían sus procesos, aunque hay como rupestres y si quieres no estandarizados, a lo mejor sí estandarizados porque siempre le salían los negocios, ¿no? Entonces es un negocio a final de cuentas, entonces usted elija el bien o el mal como usted se sienta bien, como tú te sientas bien al respecto de lo que vas a querer ser, ¿no? Y, y si le vas a dar un orgullo a tus padres, si es lo que quieres, ayudarles, pues mejor que sea por la derecha, ¿no? Eh, realmente hay muchos papás que se desilusionan si los hijos empiezan con esos temitas de andar en bolitas repartiendo drogas o este, vendiendo piratería o qué sé yo, ¿no? Depende de lo que tú quieras... Eh, proyectar en tu vida también eso es eh, bueno es una ley para mí no lo que tú crees es lo que puedas crear realmente no hay imposibles a menos que si sí te imagines algo totalmente ficti ficticio pues sí es un poco más difícil que suceda pero si te enfocas esa es la palabra puedes llegar a realmente a tener resultados bastante favorables con lo que estás eh, proponiendo hacer y como ya lo hemos dicho en otras partes de los videos de La Voz del Pueblo, pregúntale cómo sí a tu cerebro, pregúntate a ti mismo cómo sí puedes hacerlo en vez de ponerte las limitantes y decir, no, no puedo o no, ¿para qué? ¿para qué me arriesgo? Pongan en la balanza también lo que quieren, lo que tienen, quién les apoya, quién no, de quién dependen o quién depende de ustedes. Eso va a ser un factor importante para emprender en muchas ocasiones y pues realmente no sé con qué quieras concluir tú, Néstor, por ahí. Sí, a final de cuentas ya para cerrar, pues es, es este, este punto de que no hay nada fácil y no va a poder ser cosa de la noche a la mañana. Y algo muy importante, no hagan las cosas a intentonas. O sea, no lo intenten. Háganlo, háganlo. Si van a hacer algo, háganlo. Y si ganan y si logran el... Eh, eh, avanzar o lograr una meta, un objetivo, pues que bueno si fallan, van a ganar experiencia, porque digo, ay lo voy a, lo voy a intentar y voy a ver si sale, y voy a ver si lo hago a mes, no, o sea, está mal pensar así de esa forma porque al final de cuentas, como les digo van a perder ese punto de la calidad de sus productos o del producto final que entreguen en estos emprendimientos entonces es, si se van a aventar a esta onda ...háganlo, o sea, desde cierto punto de vista... ...yo sé que parte de la que les dije... ...no, pues hagan primero un colchoncito... ...y esto es como, suena como intentarlo, pero al final de cuentas... ...es hacerlo, tienen que hacerlo... ...no van a estar viendo de hoy sí, hoy no, no... ...se tienen que disciplinar al 100%... ...para buscar hacer estas entregas... ...hacer todo esto y llegar a algo... ...si no, lo, si lo van a hacer así de... ...digo, no lo intenten, mejor no lo intenten... ...y sigan canalizando su 100% de energía... A su empleo, no se pierde nada y no tiene nada de malo que estemos pensando bajo ese régimen, bajo ese esquema Al contrario, pues qué bueno que estás produciendo de esa forma, qué bueno que también estás ayudando Porque muchas veces decimos, ay es que mi empleo que no sé qué, pero considera que sin tu chamba, sin tu trabajo A lo mejor las personas que tienen un puesto o un nivel más, este, más abajo dentro del organigrama Dependen de tu chamba, y si tú no la haces bien, pues la chamba de abajo, a lo mejor las personas estás dejando sin, sin sustento a dos o tres personas abajo de, del nivel en el que te encuentres. Entonces, no intenten, no lo intenten, no lo hagan así de voy a intentar. No, no, no, no. es lo vamos a hacer. <coughs> plantearse las metas y plantearse los objetivos. Son, ay, qué pasó acá, se cayó algo. <risas> Son dos cosas muy distintas, la meta y el objetivo, entonces ese es un punto importante y ahí es donde van a decir, ah, si lo hago en ese momento, pues sí va a funcionar y va, voy a llegar a tal meta y voy a cubrir tal objetivo, ah, entonces ese es un punto importantísimo para dar el siguiente paso y creo que si lo van a, como bien lo dices, por la buena, por la derecha, pues las cosas realmente son más disfrutables, les va a ir mucho mejor. Exactamente. De hecho, y ahí se lo digo también, si piensan emprender en un negocio de crepas, a lo mejor, pues no van a ir directamente el primer día a sacar el puesto y ver si les sale una crepa y venderla. ¿no? Evidentemente van a tener que tener un respaldo, una práctica de cómo hacer la pasta para crepas, qué rellenos le van bien, qué le van a ofrecer a sus clientes, que no se les quemen, que no les queden crudas. O sea, realmente, ya que se van a plantar en un negocio, por ejemplo, este muy básico que les estoy diciendo de crepas, es porque ya saben hacer la crepa. No vayan a intentarlo al momento, ¿no? A improvisar el, el mero día de la apertura porque pues, realmente pueden suceder eh, que queden peor de lo que estaban al principio, ¿no? Se descapitalizan, el producto se les echa a perder, entonces... <risa> Malos augurios por todos lados Sí, sale peor, o sea, si, <risa> si por ejemplo Cualquier emprendimiento, incluso por ejemplo Quieren dedicarse a O sea, estamos hablando de emprendimientos muy sólidos Pero ya pueden, por ejemplo Estamos en una era maravillosa En la que pueden emprender como creadores De contenido, con blogs con esto, Simplemente los podcasts que estamos haciendo Recuerden que aquí también a cada rato les pedimos Patrocinios y deposítenos Y cosas así, pues, o sea, también es como Emprendimiento, pero es un poquito más enfocado desde el punto de vista de la liberación, no es tanto que dijéramos este va así como 100% enfocado a que de aquí vamos a correr. No, o sea, si quieren ustedes que anunciemos un poquito más sus productos o servicios, pues qué buena onda. Nos vamos a dedicar con todo el detalle, con toda la energía, pues sí, qué bueno, ¿no? Pero al final de cuentas, les repito, esto es nuestra pasión, sentarnos, platicar de toda esta parte, pues es como algo que nos encanta hacer, y si de ahí podemos como irle jalando el hilito, pues qué bueno tenemos la práctica ustedes ya nos ven los videos aquí así etcétera etcétera pero antes de todos estos videos eh, estuvimos practicando muchas muchas formas previamente y ya aún así estamos este, teniendo un poquito más de pues sí de calidad en los videos digo por acá todavía el perro muerde su traste y se oye el ruido pero son cosas que van a progresar constantemente y sí, como bien dices, practiquen sus, su, lo que van a, a hacerlo y no lo hagan sobre la marcha, o sea, háganlo antes entre sus cuates, entre sus, sus amigos y ya si va quedando rico, entonces en ese momento ya salen al mercado, digo, hay un dicho que dice que para hacer algo bien primero lo tienes que hacer muchas veces mal pero no lo hagan mal cuando lo van a vender porque les va a ir mal, o sea, va a estar feo, la gente se va a quejar de sus productos y, y si bien es, es algo muy, muy este, pues se siente feo, ¿no? Cuando ay, es que, porque a mí me pasaba cada rato, es que esta imagen debía darle clic y mandarme a otra página, ay, sí, es que me faltó el código, un momento, por favor, ah, bueno pero fue para hacer una página bien, primero tuve que hacer como 20 mal antes, no y es práctica, son muchos años de práctica, entonces échenle esa parte de fuerza, porque es, a mí también me gusta mucho eso de échenle ganas, ¿no? o sea, pónganle como mucha energía, como mucha dedicación, sean obsesivos de todo esto, y en ese momento ya pueden hablar de entregar un producto. En ese momento dicen, ah pues qué bueno, si ponen esa misma energía en un empleo difícilmente los van a despedir, van a tener un poquito más de relevancia dentro de la estructura de la organización en la que se desenvuelvan, no es, se trata de resistir, se trata de hacer bien la chamba por ustedes mismos quieren emprender, quieren volar por ustedes mismos, dice el loco ese del Carlos Muñoz que le va picando la cola a la gente y les ve las alas y no sé qué, no, es ridículo, o sea, no, o sea, tienen el potencial, tienen la obsesión, tienen todo eso, adelante, es un poco más este, difícil los primeros seis meses, el primer año es prácticamente una onda en la que los van a ver y, ay, esa gente casi no, no habla, casi no dice nada, ah, bueno, pero el segundo año es donde se empieza a ver lo bonito, ¿no?, si logran pasar del segundo año El tercer año es mantenimiento Mantenimiento, mantenimiento y esperemos Que ya no haya malditas pinches crisis Porque yo les puedo decir, comunicación web Me tocó la crisis de la influenza H1N1 Y pff, va para abajo no Y ahorita que fue la pandemia XHT Web, ahora sí que jaló A comunicación web así de Vente vamos a poner y ponte un anuncio Y, y afortunadamente Me sirvió mucho porque ya salí yo de Me sentía como ese periodo tan oscuro De la pandemia eh, que eh, no me alcanzaba la lana Porque la empresa había dicho Te vamos a descantar a salario mínimo Bueno, pues ni modo, con tal de que no me corran Entonces empecé a vender páginas de internet otra vez Y recuerdan el póster de la película Soy leyenda donde sale Will Smith y su perro Bueno, pues este, <risa> Will Smith tenía el logotipo de XHT Web Y, y yo era el perro que, que iba avanzando Porque sí me fue muy bien en esos emprendimientos en esa época Entonces sí es una parte que todos deberíamos como de, en algún momento, experimentar. O sea, si lo vamos a experimentar, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con la mayor energía posible, con la mayor fuerza, para que el resultado sea igual, en la misma intensidad como la física, ¿no? La misma, como dice la ley de la física? Con la misma magnitud y de regreso. Así que no, no, no quiero ser ese loco de todos deberíamos emprender, porque no, no es para todos, ¿no? Todos van a tener la misma relación social o la misma, las mismas habilidades humanas, pero quien pueda ent entrarle a esa onda o quien no quiera hacer más su chamba, considere estos puntos que experiencia que nosotros les hemos contado, estoy seguro que les va a servir de algo. Así es. Y bueno, por último, se me había olvidado ahí que lo quería decir. Si en el trabajo que estás ahorita no avanzas, sientes que no vas para ningún lado que te gustaría crecer, a lo mejor este, ser supervisor, el jefe, etcétera. También se vale levantar la mano y decir, oye, yo quiero. Entonces, si la persona que está arriba te ve condiciones y propiedades, te va a decir, ah, tú quieres, pues, ok, vas a tener que hacer A, B, C y D, o X, Y, Z, para que te consideremos. Porque si también esperas que te lleguen las propuestas, nada más ahí sentadito, por tu linda cara y a lo mejor porque piensas que eres el mejor empleado del mes o del año, del siglo, pues no no, no va a suceder, también las oportunidades se buscan. ¿no? Exacto, y aparte el mismo jefe va a decir, no, este güey está bien chingón, ahí no me lo muevas, no porque si me mueves a este cabrón de aquí, me desbalanceas toda la organización, entonces es, si ¿sí hago bien mi chamba y, y lo cacareo, así de, oiga, este, quiero ser el supervisor, quiero traer una nueva persona para que ahora, en este momento, porque quiero dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no es, ya no lo. lo aquí es la habilidad de vender el, el, nuestro propio ascenso, por ejemplo. Si haces bien una chamba, ¿no? Estás ahí, les voy a poner mi ejemplo. Estoy haciendo una página de internet, pero resulta que yo ya me sé todo el proceso por entregarla y le voy a decir al jefe, oye, necesitamos. Un programador, un diseñador y una persona que se dedique a las pruebas. Son tres puestos que estoy cubriendo yo. Si a mí me pones como supervisor y traemos a dos personas y entre las dos personas, pues yo puedo hacer la persona que haga las pruebas, yo puedo ser el, el project manager, se le dice, ¿no? Puedo ser el, el, el supervisor que esté viendo que se haga bien la chamba. Y en lugar de entregar una sola página, vamos a entregar tres. Son truquitos, son. Es que no quiero usar que sean como trucos de venta, sino como empujarla ya y... optimizados, ¿no? Ajá, buscar que empujar que el jefe diga, ah, pues si vamos a, en lugar de producir una y vamos a producir tres, pues me parece perfecto, muy bien. Ahora ya eres el jefe tú, ¿no? Entonces, sí se puede, si lo platican bien. O sea, tampoco sean tan pesimistas, nuestros Velázquez, de que <risa> nomás porque no eres barbero, no te dan el ascenso, no. O sea, simplemente. Tienes que ir, negociar, eh, buscar esa parte, ¿no? Digo, yo soy muy pesimista porque pues, sí, el, el, el, la mayoría de mis experiencias han sido de, no, tú no, tú, tú, tú no, ¿no? Y digo, tuve una experiencia aquí, hija de ¡Ah! quedé con mucho enojo, ¿no? <risa> yo decía, yo quiero esa, esa jefatura porque pues, yo he llevado las redes sociales de esta empresa desde que empecé aquí ya llevo tres años y no sé qué. Sí, pero tú no, ¿eh? No, tú, no vas a ser tú cosa tan fea y pues si se siente feo en ese momento pues ya, digo no partan de la frustración tampoco traten siempre de con su mejor ánimo porque si también parten de la frustración del enojo de, la, de esa parte pues está feo ¿no? Y, y si parten de la furia de es que porque soy pobre y no sé es qué, pues también van a hacerlo mal, traten de hacerlo lo más equilibrado posible, lo más enfocado hacia donde van y les va a ir bien, les va a ir bien a todos es redes sociales XHT Web. ya saben ustedes el caminito, la voz del pueblo MX, muy importante la MX, para ahí para que nos encuentren con mucha facilidad ya nos pueden ver videos de TikTok, por aquí tenemos tenemos, eh, hay algunas emisiones en Twitch, de repente eh, también es, ya tenemos fotos ahí en Instagram de lo que estamos haciendo, los previos de la voz del pueblo, ahí vienen unas pistas, si quieren entrar en la dinámica Métanse el ahí el Instagram. Al ir Se me al olvidó Twitch. picarle al Twitch. <risa> <risa> por cierto. Aquí tengo las dos pantallas. Yo te estoy viendo el Twitch en morado. Dije, ¿por qué no está en verde? Ay, ah, está el botón de iniciar sesión y nunca le piqué. Bueno, Oops. por eso las ediciones de Twitch son a veces. <risa> a veces. Es un mercado experimental todavía. <risa> no, bueno. Pues ahí quedó amigos, muchas gracias por la atención de ustedes a este video, recuerden no somos expertos, obviamente variarán eh, algunas cuestiones de pensamiento entre unas personas y otras, pero esta es nuestra experiencia y la queremos compartir con mucho gusto y de manera gratuita todavía, como no. Muchas gracias Néstor, hasta luego amigos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.